Hola, bienvenidos a mi canal. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un video que como el título lo señala el presidente Boric que asume hoy en Chile va a tener durante su primer mes cierta calma o más bien va a ser una pesadilla. Así que, veamos... Este es el eh, que muestra una persona, eh, digamos que está al poder. Es un, un tipo con iniciativa, con nuevas ideas. Lo que sí podría estar en su contra es que pueda actuar precipitadamente o a veces no escuchar a quienes lo asesoran. Por otro lado, el, el pueblo de Chile ¿sí? tiene grandes esperanzas, grandes expectativas eh, con lo que vaya a pasar con el presidente Boric. Ahora veamos cómo se ve el primer mes. Por lo menos podría decirse que en la primera semana hay este, festejos, hay alegría, hay eh, ganas. Es como um, como algo que va funcionando de a poco, pero sobre todo hay mucha energía de, de impulso, de ir hacia adelante, eh, de festejar de festejo, eh, pero también se ve acá que hay eh, una mujer de alguna manera que lo apadrina, una mujer mayor, ¿sí? y también hay otra mujer de signo de eh, de aire, ¿sí? eh, acuario, géminis o libra, o una mujer que por ahí es sumamente mental con esa mujer puede tener ciertas disputas cierto, ciertos eh, desacuerdos ¿sí? Eh, ahora ya casi casi termino y les explico Estoy tratando que no haya tanto brillo Les pido las disculpas Pero nada, no, tendría que hacer un milagro Bueno, le, les pido disculpas por el brillo no, no, no sé si pueden ver todas las cartas Bueno, aquí va la, interpreta la interpretación es Bueno, como decía, las primeras semanas se ve de festejos De ir hacia adelante con, eh, con nuevas ideas, también eh, es todo como de cambiarse de casa, ¿no? De asumir un nuevo rol. Eh, lo vuelvo a decir, hay una mujer importante de poder que lo padrina de cierta manera, que festeja con él. Eh, sin embargo, hay una mujer muy mental con la cual puede tener serias diferencias. Eh, y también hay una otra mujer con, con la cual que es eh, también es, eh, tiene como esa energía de él en cuanto de ser eh, de ir hacia adelante tener iniciativa pero que no piensa mucho en las cosas eh, creo que podrían haber ciertos problemas con ese tipo de mujer yo en realidad no lo asocio a a nadie en particular todo lo contrario eh, bueno, acá durante la segunda semana al menos como que acá se va a sentir o él va a sentir el, el peso de lo que significa el cargo eh, en donde hay muchas cosas que él quisiera modificar Pero no las va a poder ser por, no, no va a poder ser porque digamos Están escritos en piedra, una cosa así Entonces eh, Y ahí de, de alguna manera él se da cuenta del De la importancia del rol Sobre todo cuando lo intentan frenar en hacer cosas nuevas eh, puede caer quizás en, en que se le vengan ciertos fantasmas de miedo o, o por ahí ser muy autocrítico consigo mismo eh, también con los demás que le exigen mucho más eh, a sus ministros y por último la, la tercera semana si lo dividimos en tres semanas se muestra aquí ya más empoderado ¿sí? eh, tiene que tener cuidado con manipulaciones que eh, pueden venir de, de personas cercanas o incluso de, de la misma coalición a la cual él representa entonces él tiene que estar atento a eso y, va, y muchas veces va a tener que negar o postergar promesas y eso le va a doler mucho, porque no va a depender de él, va a depender de, digamos, de sucesos que, que, que pasan. Un ejemplo, la guerra con Irak, no, perdón, Ucrania, perdón, perdón. Y, uh, pero sin embargo se ve estable, ¿sí? No va a ser fácil, sobre todo como para él, como cuando le digan que no, que no se puede, porque, qué sé yo, por ejemplo, eh, por, por cosas legales o, o cosas que, de normas, ¿sí? Tal vez por la constitución que es, está vigente. Eh, yo diría que va a ser un mes de, de muchos cambios de adaptación, eh, en donde se va a poner a prueba, eh, digamos, de qué está hecho el hombre, ¿no? Pero yo, por acá, viendo las cartas, yo veo que sí, va a tener problemas, pero aunque tenga que hacer de tripas corazón, eh, él va a tomar decisiones importantes porque él dice yo soy el presidente ¿Sí? bueno con, con esta pequeña reflexión eh, sobre el primer eh, el, el, so, sobre el primer mes del candidato boric eh, bueno si te gustó el vídeo eh, te invito a que te suscribas a mi canal donde hago vivos eh, también eh, bueno, si te gustó el video dale un like y bueno, como siempre digo yo, es mi manera de interpretar ¿sí? las cartas así que eso, nada un saludo muchas gracias y nos vemos pronto